no te pisan, si no se quieren quemar Levantó un muro de fuego y esto acaba de empezar Oye chasquidos a la chispa y a todos ciego atentos Se acabaron las bromas, están muertos Fin ah, de tutorial, tu perro se encuentra en casa De cuatro a veces una mexicana le abrieron las patas ¡Se abrió al cielo! La furia de Hora de genio, su ciudad papel Ahora quien es el viejo Killjoy y yo en game, se dice así verdad? Alarmas, ya no hay contención, la torreta dispara ya Descuiden, esta vez no son un dedo perderán Si dañan sereína abeja, los enjambres los sabrán la Cámara activada, ahora lo puedo ver todo Poco jaula y no ve nada, me escabullo en cualquier modo Cayeron en mi cable, ahora no se escaparán Porque sé exactamente dónde están Siento con todo, muerde el polvo Pues yo plantaré el spike Y si encuentro, un tu equipo lo paga Me estoy esperando Sí. Una catástrofe como tener la puerta en Chernobyl un Pequeño ratoncito tu pulmón no aguanta Hoy Volver por venganza, no volveré a perder mi hogar a Enfrentarme a piudio limpio mal idea ah. Arriesgado sí aburrido jamás Corran estúpidos hacia sangre como el cielo y la tierra miren su final de estar radiante hace radiante la pide y yo la quito hacemos un buen equipo Tengo, Tengo hambre, El último suspiro que emana esto es otro un alma no ofrenda para su hermana Yo soy el comienzo Yo soy el final Estoy en todo... Parte, esta muerte es natural Me curro con mis sombras y Estás aparezco por detrás como huye, ahora sufrirán en tu estado no le temo en ningún estado del agua. Pero, pero a todos voy, regresa al polvo. y fuiste valiente. La guerra no acabó, no habrá fuera de, de mi camino. La tormenta se <tose> avecina, si siente la brisa. que arriba, suplica o todo pierde el huracán. Que es que hay alguien más veloz que yo que risa. del viento únicas, así que devuélvelos. Si entro con todo, muerde el polvo. Pues yo plantaré el spike. Y si encuentro un error con todo tu equipo, lo parará. Me estoy esperando de lejos o de cerca. Zonas nuestras no. pueden ni escapar de mi ojo Con mi don y flecha eléctrica los manejo a mi antojo Encuentro a mis enemigos con mi flecha rastreador Ustedes son la presa, yo soy el cazador Bienvenido al carnaval, le trajiste tu invitación Con que no, entonces busca bum,